Es que no me gusta hablar de uso recreativo, Yo, nosotros hablamos de uso adulto y, y también, bueno, el, el, que eso no está regulado ahora mismo, ¿no? Nosotros lo que planteamos es una regulación integral basada en, en la eficacia y en el respeto a los derechos y libertades individuales, porque lo que hemos comprobado es que la actual, la actual política de drogas en torno al cannabis, con, con un enfoque estrictamente eh, prohibicionista de control del cannabis punitivista, pues es ineficaz. O sea, no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Querías reducir el consumo y no ha hecho más que aumentar. Querías reducir el acceso a los menores de edad y no ha hecho más que aumentar. Eh, querías bajar la, o sea, subir la percepción del riesgo y no ha hecho más que aumentar. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es, bueno, esto no ha funcionado, quizá debamos cambiar el paradigma y empezar a plantearnos que en vez de que sean las mafias quien esté controlando eh, esa sustancia, pues sea el Estado. Hay un elemento añadido a, a lo que es la sustancia, que es que tiene una dimensión medicinal y que se hace un uso medicinal de, del cannabis y que bueno, también es uno de los motivos eh, para, para, para su regulación. Nuestro país tiene una realidad muy concreta en torno a, al cannabis, porque hay una praxis o ¿no? unas una realidades en torno al autocultivo, al fenómeno de las asociaciones, eh, que, que digamos, es una, una especificidad de nuestro, de nuestro país que de alguna manera se ha autorregulado. ¿no? Y toda, y toda esa, la gente que está en el sector se pues, encuentra en una situación de inseguridad jurídica que requiere que con urgencia tratemos tratemos este tema sin tabúes y sin, y, sin, y sin ningún problema de afrontar cuál es la realidad. La mayoría de países eh, están, están regulando lo medicinal, pero ni, ni en esos países, ni en, ni en otros como Uruguay, ¿no? que, que sí que han regulado eh, de manera integral, estamos viendo que aumente el consumo. Yo creo que, que lo importante es que si, si hay un consumo, este sea, digamos, con un enfoque de, de prevención de riesgos, de reducción de daños, y que, y que todo el mundo tenga información sobre lo que está haciendo y tome la decisión que, que considere pertinente. En la medida en la que se genera una nueva actividad económica, eh, generaría ingresos para, para el Estado que podrían repercutir pues, en beneficio de la, de la sociedad. De hecho, en nuestro, nuestro planteamiento es que los recursos que se, que se generen de eso eh, vayan a, a salud y a educación y a los pilares del estado de bienestar. Eh, lo, el, los datos que, que, que manejamos, ¿no? hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que calcula que se recomendarían unos 3.000 millones y se crearían 100.000 puestos de trabajo. Es verdad que ese estudio no se hizo con nuestra regulación, tendremos que hacer un estudio de cuál sería ese impacto económico, pero desde luego puede que incluso sea mayor. ¿no? Los usos de, del cannabis son, son diversos. Estamos viendo respecto a esto un boom de productos basados en, en cannabinoides y, y la regulación está muy por detrás de, de la sociedad, ¿no? entonces nuestra, nuestra ley también propone un marco eh, para toda la gente que está haciendo un cultivo de ese cannabis no psicoactivo, de ese can, cáñamo industrial que, el, que hacemos una, una distinción ¿no? entre lo que es el cáñamo industrial y el cannabis no psicoactivo aunque en realidad es cannabis con bajo nivel de THC porque como decía, hay como una regulación para, para lo que venimos llamando cáñamo industrial ya como a nivel europeo. no Nosotros lo que planteamos en nuestra ley es que eh, a, regular el cannabis no psicoactivo de la manera que lo ha hecho su Esto es que no es solo del 0,2 para abajo, sino que hasta el 1% de, de THC de, de alguna manera... Eso asegura una regulación completa ¿no? De y extenderse a, a, a más productos ¿no? que se pueden derivar de, de la plantación de ese, de ese tipo de cannabis.